Carlos, Juan Carlos, es el padre de Eloy Rivera, ex participante de Gran Hermano 2015. Justamente tuve la oportunidad de conocerlo. Vamos Bien. a ver el informe. Eloy Rivera, el viernes pasado, se trabó en lucha con la pareja de su exnovia. Él portaba un cuchillo... La otra persona logró desarmarlo, pero le asestó una puñalada. Está ubicado en la habitación 5408 y su estado actual es muy delicado. Está anestesiado esperando la atención de los médicos. ¿Cuál es la historia de Rivera después de su paso por el gran hermano? Y nada, ya he conocido a un amigo que me había ofrecido un, un laburo en los boliches de, de vender LSD. Me ofreció este tema de, de vender eso en, en los boliches, que era plata fácil, digamos. Un momento, mira, que necesitaba plata, sí o sí, que, que necesitaba y, y acepté. Se fue a radicar a México. Allí estuvo trabajando como porno star. caliente, lo construí re caliente porque me quieren callar, me quieren hacer tratar de loco, de que tengo un delito no, místico y no lo tengo, todo esto es real. No es la primera denuncia que tiene Eloy Rivera en cuanto a amenazas y agresiones. Eloy Rivera detenido en México, intentó asesinar... ...a su novia. Se encerró con un cuchillo, me encerrar en el baño. Se encerró en el baño, yo agarré con la, el, el, el espacio que quedaba entre la puerta y el baño... ...metí el cuchillo así, empecé a abrir la puerta y dije, la voy a matar, te voy a matar, te voy a matar... Yo estaba sola y pensé que era algo de la droga pensé que, no sé, en una hora se le iba a pasar. Tal vez es un chico que tiene problemas psiquiátricos, por lo, por lo tanto debería de estar, tal vez no preso en esta instancia, internado. Evidentemente no está medicado, no está tratado, lo lleva a cometer, por ejemplo, un intento de homicidio. Sube preso? Con 20 chabones encerrados, yo solo, con 20 narcos, yo solo. me tiraron así, ruidecito, ojo celeste. Imagínense, todos me quisieron cagar a piña, me quisieron violar. Y yo me metí en sus mentes, me moví más rápido que ellos, los cagué a piña a todos. Ustedes me pueden poner una pistola en la cabeza ahora y yo que la pistola se la pongan ustedes en la boca. Bueno, qué, qué duro, ¿no? Pero, digo, Juan sí, Carlos. Bueno, y todo en, en un minuto. Eh, claro. Igual? ¿Tiene problemas con las adicciones? Sí, por eso. Quiero comentar que todos los antecedentes anteriores que, que bueno ahora cuando saltó este tema en los portales digitales del lunes a la tarde eh, eh, fueron acumulando y, sí. y yo encima bueno por el tema de la causa también grave lo que opinó cada uno ¿no? claro. igual vamos a vamos sí. a contar la historia sí, sí, no, no no sí ah, bueno, disculpa sí no no no pero preguntarte a vos como papá sí. Digo, ¿cómo, cómo? Hoy estás atravesando este momento, estás dando la cara. Yo le quiero agradecer a Juan Pablo Godino, de primicia ya, que nos hizo el contacto con Juan Carlos. Eh, porque tu historia, o la historia del de, de hoy, y la tuya como papá, es la historia de muchas personas. Entonces me parece importante contar desde el comienzo. Hoy, eh, el hoy es víctima de haber sido parte de un reality donde... donde... A lo mejor tenía la esperanza de, de quedarse en los medios, de una mejor vida, pero se topó con las drogas, ¿es así? Así es. ¿Cuándo, bueno, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo comenzó? Cuéntame vos. Bueno, antes que nada ahí están en pantalla ¿no? las dos imágenes y ahí se ve la transformación de mm. cómo era el hoy antes de entrar a Gran Hermano y actualmente. Igual es actual, no sé si no le falta ahora algún tatuaje. Claro, falta ver. más, es actual pero faltan. Sí, sí, sí, por eso. Y bueno, él, te digo, hasta la adolescencia eh, estudiaba, andaba muy bien en matemáticas, que por ahí iba a hacer una carrera relacionada con eso, fue a Olimpiadas de Matemáticas. Y antes de terminar quinto quinto año, hizo, fue al gimnasio, que empezó a modificar su cuerpo, eh, al margen de, bueno, de lo que era ya a nivel lo que la naturaleza le, le había dado. Y bueno, y eso, a una compañera que quería ser fotógrafo, le dijo, si no le salía de modelo para eh, para el estudio, bueno, para lo que quería estudiar. Sí. Y así empezó. ¿Hasta ahí vivía con vos? Sí, en realidad nunca dejó de vivir conmigo. Pero, eh, pero de se de fue comprar. a México, ¿no? Sí, sí. Eh, lo que quería decir que ahí empezó a... A y bueno, se anotó en concursos, que ahí fue que empezó a... Estamos hablando en el 2011, 2012. Claro, pero ahí empezó a querer ser parte del medio, meterse de alguna manera sí, por... como modelo, como actor. Claro, porque ahí le empezaron a seguir mucho las chicas. Sí. Fue uno de los sí, primeros sí. en su claro. momento que lo sí. siguió más de un millón de personas en su sí. momento. Y bueno, y después es como que todo eso le empezaron a contactar de los boliches, a hacer presencias. Y yo creo que la aparición la fue esa, ¿no? Claro, pero él se metió en Gran Hermano en el año 2015. Esta, sí. esta fama efímera, porque sí. era muy conocido en ese momento por el reality y quiero agradecerle a Mariano Verón, que está también con nosotros del mismo reality. Ahora, Marian. M buenos días, ¿cómo va? Bienvenido. Te vas a quedar con nosotros ahí a hablar y a meternos ratito, en el este tema, sí. pero me parece importante tu mirada. ¿Fuiste compañero de hoy? Sí, sí, sí. Bueno, coincido plenamente con el papá, así que nos apena mutuamente la situación también. Sí, sí, lo conozco y bueno y le agradezco los comentarios que ayer bueno había estaba haciendo también. ¿Cómo era María? ¿Cómo era el hoy Mariano? Bueno, el hoy sigue siendo. En, en no, parte, pero en la ¿cómo misma? era cuando lo conociste en el sí, 2015? Era, y tiene muchos rasgos parecidos los, a los de la actualidad. Es una persona súper sensible que la gente no lo sabe. No sé si consigue también el padre conmigo. No, es una no, persona seguro. con muy, muy muy buena energía. Es una persona la verdad es que. Eh, en, en sus eh, situaciones emocionales normales, capaz de, de, de ser agresivo y violento. Es una persona muy diferente a la que se le está planteando mm. y eso también es lo que nos, nos, nos genera una, una eh, duda de la situación de, de la que se está declarando. no Porque mm. los que lo conocemos eh, dista mucho de la realidad que está contando la contraparte de la, cu de la cual son los, los demandantes, en este caso los denunciantes. Mm. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Qué te cuenta el hoy, Lo fuiste a ver, ¿sí? sí estuviste en el es, Fernández sí. con él. Es más... ¿Y él qué te cuenta? ¿Cómo y está ayer él? fue, bueno, eh, que nombraste a Juan Pablo Godino, me sí. pidió que le grabe... Como me están diciendo en, un, en otro canal, habían dicho como que Corriaga está en gravísimo estado. Entonces quise... Mira, yo lo vi ayer y no, no era así. Si bien claro. es una herida, una Entonces quería tener un audio de él, de propia boca. Claro, Porque él está incomunicado, claro. ¿no puede hablar con usted? Sí, no, no, no, es más... Eh, bueno, es de reciente, cuando estaba a tres cuadras llegando, sin saber que iba a estar acá, es más, nos están mirando ahora ah. en la habitación de... de ¿Y ¿Cómo de, fue el de, episodio con Franco Coronel? Por eso, eh, en ese audio, según no. Lo que bueno, que están los medios, lo voy a, a resumir... En, pre, en premisa que... ya, pero ¿qué te dice la voz Sí, no, por eso, y no, no y mí... como padre dice, pero hijo, ¿qué pasó? Claro. No, por eso, antes, de, antes de ese audio me contó exactamente lo mismo, es decir, no es que cambió. qué te dijo? Contanos. Lo que me dijo es que él fue a encontrarse... Él tiene una perimetral con la... Talía, Talía. Sí, talia, pues. porque en algunos medios pusieron que el problema era con la del Vicente de México, y nada que ver. No. Nada que ver. No. Eso lo quiero aclarar. ¿Cómo? Mismo, ¿Es que Talía o Talía? Talía, ah, talía, talía. ¿La llegaste a conocer? Es más, vivió en mi casa... Porque ella, esa chica no es de acá de Buenos Aires. Eh, los padres son de Oberá, Misiones. Ajá. Bien. ¿Y ella fue pareja por cuánto tiempo de hoy? Eh, exactamente, no bien. sé, pero no, supuestamente a, a principios del año pasado. Sí, y te estuvo viviendo en tu casa, sé que la sí, conoces. es más, hubo un incidente por el que lo condenaron a la primetral que ocurrió en mi domicilio, que se basaron otra vez en las palabras de ellos eh, porque hubo una, una situación media violenta... De eh, género en este caso, ¿no? Sí, no, pero estaba mi señora al lado, porque mi señora, uh -huh. bueno, que estuvo también en su momento con, con, con el anterior programa de, de GH, eh, es profesora de yoga. Uh -huh. Y estaba dando clases en el, vendría a ser en la parte contigua, a la habitación de Eloy. Y bueno, yoga tiene que haber tranquilidad a todo. Escuchó gritos. Escuchó ¿Sí? gritos. Eh, y bueno, y ahí intervino, es decir, no es que era todo más violencia verbal mm. física bien. no y Igual, de ahí la que... perimetral pero qué pasó Va. ahora por qué llegó esto qué pasó el viernes qué pasó el bueno, viernes según ¿sabes? lo que me contó el hoy no sí claro que después por Él, primero que nada quiero decir que él desde el primer momento que lo vi está desesperado porque se consiguen las cámaras de seguridad bien, bien. Uh -huh. que eso bueno esa es una prueba y Hoy por hoy los medios digitales se, se basaron en la denuncia pero él de fue la... a la casa de claro. esta chica no, no no no eso quiero aclarar a ver, cómo fue el tema él fue a ver a, eh, a una amiga, entre comillas, no sé, amiga conocida, sí. que se llama Dafne, uh -huh. eh, que está en el edificio ahí en la Avenida Barrego al 2700, eh, que es a su vez amiga en común con, con Talía y Mario, sí. tengo entendido, o conocida. Ajá. Y él, cuando fue a verla, que no sé si él le, le dijo para ir o, o Daphne le dijo que fuera al departamento, cuando fue al departamento es que eh, salió eh, Talía, Talía de Mario. Y le dijo, o algo, llegó hasta la portería, ¿no? A abrir la puerta, y le dijo que quería hablar con él. Sí. La... Y eh, que, que quería hablar unos minutos con él. Y bueno, según palabras de Loy, eh, todo en potencial, ¿no? Sí. Se puso a sí, lo que te con contó él... él es que ella la buscó a él. Sí. Claro. Y mientras y estaba por eso hablando, sería que... importante las cámaras de seguridad de Dorrego y Libertador. Pero, a ver, el hoy... Dorrego y Luis María Campos. Señor... Y Luis eh, María Campos. Sí. Hay un domo del gobierno de la ciudad. Sí, sí. El... Bueno. Eh, sí. sí. ¿El hoy fue armado? ¿Fue con un cuchillo? No, no. Eh, por eso el... En este momento Lo ocho está hablando con sí. Talía, justamente. Permiso, Pamela, la tengo a Talía acá por si sí. quieren hablar. Okay. Sí, la podemos llamar también por eh, teléfono. Sí, pero eh, había un problema de conexión, entonces la, la, la, la ponemos tener acá al aire, sí. está escuchándonos Talía y nosotros también a ella. Bien, y Talía está mirando el programa. Está mirando el programa. Hola Talía, muy buenos días. Gracias por, por, días por comunicarte todos. con nosotros. Bien. Estamos junto, estamos junto a Juan Carlos, el papá de Eloy Rivera, que también nos está mirando desde el hospital Fernández. Y, y la pregunta sí. que te hago, ¿estás de acuerdo con el relato que contó Juan Carlos que según él hoy pasó? No. Porque Obvio, cómo fue no. según tu versión. Eh, mi versión. Sí, claro, porque hasta que no aparezca la, la cámara de seguridad está bueno. Con es las claro. Sí, por lo que está denunciado. Si me encantaría de la versión, que la de seguridad. Ahí está, perfecto. Eh, donde. Él hoy tiene una perimetral hacia mí, él no puede acercarse a mí, sí. por ley judicial sí. eso es información lo juró, lo juró ante un juez que no voy a acercarse a mí uh -huh. eh, porque ya ha intentado asesinarme en varias ocasiones okay. eh, Nia, o sea no solamente a mí me, me... no es para alarmar ni mal difamar como lo hace pero solo es cuestión de buscar su nombre en Google y Pugliar Eloy Rivera y te salte el antecedente que tiene de Femicida, que es. Eh, Femicida si mató a alguien, ¿no? Te quiero decir no, que. No, no, no, lo he hecho todavía. No he tenido todavía la oportunidad adecuada. No, claro, pero bueno, digo para manejarnos con. con... Claro. Entonces, ¿cómo terminos. fue el encuentro? ¿Me contás, por favor, cómo fue? Sí, ¿Cómo eh, todo? Yo estaba caminando, eh, salí del departamento con mi pareja, Franco Coronel. Y él nos busca, intenta acuchillar con un cuchillo. ¿Pero dónde se encuentran? Todavía no me queda claro cómo se encuentran. Esto sucedió el viernes. ¿Por la calle ¿Dónde estabas Dorrego? Vos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo? Yo estaba por la calle Dorrego, salimos a comprar con mi novio. Yo estaba por la calle Dorrego y, y a, la, a la tarde habíamos subido una historia con Franco, mi novio, y. Nada, sé que él me persigue, me busca desde otras cuentas, siempre estuvo obsesionado conmigo, siempre ha estado en, en, en busca de mí en poder a, volver a acercarse. Uh -huh. Y en cuanto se enteró que estaba en Buenos Aires y que estaba con Franco y él reconoce, habrá reconocido la casa de la historia, me imagino que se tomó el tiempo de esperarme por lo psicópata que es... Así que en el momento que salimos, justamente, gracias a que estaba Franco, me pudo defender de, del de ataque. Matar. Sí, o sea, él te atacó, intentó matar. agredirte y tu pareja sí. Franco lo, lo evitó. Sí, Y sí, defendiéndote fue muy feo. a vos, para sí. que no te hiriera, es que terminó... pareja su vida por la mía. Bien. Digo. ¿estás consciente que está enfermo hoy? Sí, sí, pero igual, bueno, después la causa se va a hablar, sí. porque no es el único enfermo en esta causa, pero bueno, no quiero hablar. Pregunto, pero tiene una enfermedad, digo, su salud sí, mental, no. ¿cómo se encuentra? El tema es ¿Cómo por se el, encuentra tema, la salud el mental centro de la hoy? adicción, pero ¿puedes hacer un comentario? Sí, no, no para supuesto. contradecir, ¿Claro? la versión que dice ella después se comprobará. Ella dice que es un psicópata, tuvo la causa... La causa que está hablando ella fue en mi domicilio, en junio, que colaboró, mi señora la acompañó a hacer la denuncia. Es decir, nosotros... Eh, claro, claro exactamente. No, no, no, eh, ¿puedo hablar hasta que no sí, sí, termine un segundo, algo? Después... Un segundo, así ella también te escucha, sí, sí. me voy a acercar a vos. Sí, sí, sí, pero... No hace falta... Para, así lo... No, lo que quiero... Porque está diciendo que es un asesino, que es un psicópata, que voy a las redes sociales, ya sé, en las redes sociales ya dije, los antecedentes lo condenan, ¿no? pero el tema es, acá estamos hablando de una causa puntual que fue del viernes, uh -huh. los antecedentes, más allá de lo que dijo, no dijo en un programa de televisión, o, o, o cosas que inventó en el programa, o lo que sea, yo lo que quiero aclarar es que si es tan mala persona, tan asesino, o, o, no sé qué término se usó recién, porque me puse un poco mal, eh, ¿por qué volvió después de la causa? Te digo, eh, Mi señora fue a pedir a la justicia cuando fue un incidente en mi domicilio, porque le iban a liberar de la comisaría, uh -huh. ¿sí? La extorsión, Entonces, eh, no, extorsión eh, a muerte. No, no, pero no, pero no, discúlpame, hablar, sí. no, no, no termino de comprender la pregunta. Sí, por eso, pero no eh, quiero que... Sí. Dale, pero hay un montón de datos. Eh, de lo que quiero contar es, lo importante es, él, después del incidente que tuvo, estuvo 4 meses, eh, internado en un centro de rehabilitación en la localidad Deja de Cañuelas... Vos. No, eh, hay un, segundo, ah, un segundo, Está bien, igual, igual eh, también es entendido. No, no, pero quiero, Se siente con miedo. Sí, es pero la persona quiero decir algo. la que quiso asesinar a hoy y por suerte y porque no estaba la no, está bien, pero lo si es tan mala persona, después que salió del centro de rehabilitación estuvo en pareja con él desde agosto hasta. La, se fue de vacaciones en Mar del Plata este año. Es decir, si fue tan mala persona. ¿Por qué estuvo? Por qué volvió otra vez? Pero bueno, eso no una es una no, cosa contra... no quita a la otra. No, no, nadie quita. Pero estoy diciendo. Porque ella es víctima en esto. ¿Vos sos consciente que ella es víctima? No, sí, todos son víctimas. También el que lo agredió a hoy y el hoy todos son víctimas. Porque pero es... el que agredió a Eloy fue en defensa de su pareja. Bueno, eso igual. Y estaría tengo por estudio... verse. Hay que buscar las cámaras de seguridad. Sí, y a su vez. Bueno, no quiero hablar mucho de la causa. Tengo un, un abogado que empezó.